Hola familia, regresamos con otro video donde voy a platicar un poquito sobre los Sparks, los, lo que llamamos el staking, cuánto tiempo se tarda en terminar una construcción dependiendo de la cantidad de Sparks que le pongamos a la construcción. Y para esto hice un documento que como siempre voy a poner en el Discord del barrio y el link para el Discord de nosotros está en la descripción del video, así es que busquenlo ahí para que se puedan unir, unir si no son miembros aún. Pero actualicé ese documento, ya había yo hecho uno hace el año pasado y solamente tenía estos estas construcciones, estos edificios, pero desde hace más de un año. Ya nos dieron los, las fábricas, los showrooms y otros tipos de edificios que diseñaron algunos jugadores. Entonces tenemos un total de 32 diferentes tipos de construcciones. Aquí vamos a hablar sobre este documento. En esta columna, la A, todas estas casas, edificios, fábricas y showrooms, se pueden poner en cualquier ciudad de Apland. Pero estas son específicas para ciertas ciudades. Por ejemplo, esta de Manhattan que tengo, puedo, puedo construir una. Me tardé casi 25 días, creo, para terminar esta. Solamente pude hacerla esta en Manhattan. Aquí está cómo se ve la construcción el tipo de construcción, como se llama la, la, la construcción. Este, por ejemplo, es el small townhouse, el townhouse chiquito con un techo plano. Aquí están los nombres. Luego aquí tenemos las horas de Sparks. Cuántas horas de Sparks se necesita para poder construir este tipo de, de edificio, por ejemplo, el micro house, el más chiquito, solamente requiere 500 horas de Sparks. El que más requiere es la fábrica grande número uno con 22 mil. Luego, miren, esta me gustaría construir una de estas en San Francisco, pero no tengo una propiedad lo suficientemente grande para poder construir esta la Torre de Lili. Luego aquí tenemos el mínimo. Para poder empezar una construcción se necesita este mínimo de Sparks. Y algo que no había yo notado, familia, es que si ustedes son jugadores nuevos y logran uh, subir, subir de nivel de visitante a, a Uplander durante la semana de Spark, es cuando se recomienda que se suba de, de nivel porque nos dan más Sparks. Les van a dar los suficientes sparks para que puedan construir una casa, un micro house chiquita. Bueno, aquí están lo mínimo de las otras construcciones. Creo que lo que las fábricas son las que requieren más, .5 medio spark. Y después tenemos cuál es lo máximo de staking. Lo, max, lo más que le podemos meter de sparks a una de esas construcciones. El micro house 24 es lo máximo. La torre, el apartamento son 30. La fábrica son 40. El showroom 26. Entonces La fábrica es la que se le puede meter más unidades de vivienda. Ahora esto es un tema un poquito complicado. Porque lo que nos habían dicho antes los de Aplan mencionaron, o tal vez todo el mundo entendió mal, que en el futuro, si una vez, si algún día nos dejan rentar estos edificios, por ejemplo, el apartamento tendrá ocho unidades de vivienda. Quiere decir que este edificio, en un futuro, tal vez, voy a poder rentárselo a ocho jugadores. Porque esto es importante, familia, que sepan esto cuando piensen qué tipo de edificio construir. Y déjenme regreso al juego. Oh, miren mi check-in diario. Vamos a ver qué nos da. Punto .01. Ah, como siempre. Gracias, Aplan. Una vez me dio punto, punto .02. Pero en fin importante que sepan qué tipo de construcción y el tamaño de la propiedad porque digamos que estén en un nodo que esté muy solicitado que no se tengan un circuito que hay jugadores grandes uh, y, es, y es, un, es un barrio pequeño a ver si me sale esto por ejemplo, aquí este, el de Westloop, este es un barrio pequeño, o oh, no, el de Greektown. es un barrio pequeño. Miren cómo ya está construido. Si por alguna razón este nodo, este barrio, hace bien las cosas y es uno de los mejores barrios en Abland. Mucha gente va a querer invertir, va a querer tener una propiedad aquí. Pero lamentablemente ya todo está vendido. Y si quisiera yo comprar esta, ¿ustedes pagarían $8,500 dólares por esta propiedad? Tal vez, porque a lo mejor este nodo lo tienen bien uh, avanzado. Este barrio son de los mejores por alguna razón. Y todo el mundo quiere estar en este nodo. Bueno, lo que puedo hacer entonces es... Si yo tengo una propiedad aquí, no la quiero vender y en un futuro que nos dejen rentar, construyo mis apartamentos, voy a poder rentar estos apartamentos, a 8 jugadores. Son 8 uh, unidades de vivienda. Lo que le dice, dice hablan: 8 unidades de vivienda es lo que tienen estos apartamentos. Al contrario, este solamente tiene una unidad de vivienda y el townhouse si no mal recuerdo tiene tres esta casita creo que es una entonces por qué construir esta casita que solamente me va a dejar rentársela de a un jugador cuando tal vez este townhouse hubiese uh, si hubiese alcanzado a ponerlo aquí tal vez no pero digamos que sí, hubiese sido mejor que pusiera un townhouse en esta propiedad porque voy a poder rentárselo a dos personas más. Esta solamente se la voy a poder rentar a una persona. Esta a tres personas. Esta a una persona. Este a ocho jugadores. Por eso es importante que sepan qué tipo de construcción van a poner en cada propiedad. Por ejemplo, en Winneka, lo que es solamente, estoy construyendo solamente apartamentos. Claro, me estoy tardando ahorita como en dos semanas más o menos creo en construir un apartamento se tarda más verdad en terminar las construcciones grandes pero si hablan en esperemos que para finales de año o el próximo año si nos dejan rentar esas estos edificios estas unidades y el nodo de Winerka uh, tiene una gran demanda cuando lleguen esos nuevos jugadores tal vez se lo rente yo a no ser. 1000 UPEX al mes, 500 UPEX al mes, dependiendo de qué nivel sean. Sería una forma de tener ingresos dentro del juego. Por eso es muy importante que sepan que van a construir. Pero en fin, déjenme regreso al documento. Eso quiere decir las unidades de vivienda. Los, uh, las fábricas, los shorts no, no se pueden alquilar para vivir. Y aquí están las otras, por ejemplo, este que tengo en Manhattan. Ah, oh, no, no, no. Sí, esta. En Manhattan voy a poder um, rentárselo a 10 jugadores. Y por último, tenemos aquí la cantidad de Sparks. Entonces, por ejemplo, en esta si le pongo 10 Sparks a esta casita, Uh, le puse sí, sí o si sea, yo he puesto esta voy a tener que corregir para que a ver si puedo hacer que estas uh, las figuritas de las casas se queden ahí pero en fin esta micro house si le pongo 10 sparks se tardaría dos días para terminar de construirse este esta columna es la única que pueden editar, bloquee el documento para que no empiecen a cambiar cosas y y confundan las fórmulas. Pero por ejemplo, si aquí digamos lo máximo del macro house son 24, el máximo aquí, si le cambio aquí 24, me tardaría casi un día tal vez unas 20 horas para poder terminar mi construcción. Entonces, aquí vengan y cambien esta cantidad para que sepan cuánto tiempo se tardaría su construcción, dependiendo cuántos Sparks tengan disponibles. Por ejemplo, ahorita un apartamento, la número 9. Tengo 20 Sparks disponibles. Si le pongo 20, se va a tardar 12 días. Y un cachito así es que vamos a ver si es cierto si nos regresamos al juego vamos a ver si podemos poner uno el gm ver que van a salir los la venta de adornos en río a ver dónde estamos aquí que habíamos dicho 12 días 08 Entonces aquí escojo el apartamento. No voy a empezar la construcción, pero para enseñarles. Si sí, no me enseñes esto otra vez. Ahí lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. Abdullah le gusta construir sus edificios blancos. Confirmamos el lugar. Miren. Tengo 20 Sparks 20.01. Se tardaría 12 días con una hora. 12.08 creo que es lo que nos decía el documento. Así es como pueden saber si les conviene, antes de que empiecen la construcción, si les conviene comenzar ese tipo de, de construcción. A ver, y entonces de eso se trata, más que nada este video. Una vez más, pueden aquí cambiar solamente esta sección en, en este documento. Uh, por ejemplo, si un día cuando ya nos dejen construir las granjas y todo eso, si tienen un tipo de fábrica o una granja que nos sacan con una granja y tengan estos mismos requisitos que esta uh, fábrica grande, lo máximo serían 40 Sparks Si le pongo 20 me tardaré yo 45 días, un mes y medio para poder construir una fábrica grande. Si sí quiero hacer mis NFTs de animalitos. Dice es que tengo que seguir buscando Sparks para que esto se me haga menos tardado. 45 días. Ahorita tengo 24. 38. Sí, a ver si puedo llegar a unos 25, por lo menos 25, 26, digamos 25. 37 días, algo así. Bueno, en fin. Luego la otra parte, para eso más que nada, para los jugadores que quieren rentar sus Sparks. Uh, aquí tenemos esta sección, déjenles explico esa sección rapidito. Aquí. Ustedes que son jugadores nuevos van a decir, no, ¿cuándo voy a tener Sparks? No, no puedo avanzar en el juego. Bueno. Lo bueno de esto es que se puede rentar estos Sparks. Los Sparks se adquieren, por ejemplo, acaban de ver el video, si entro todos los días al juego, después de 7 días que haga yo lo que le llaman el check-in, me van a dar entre 0.01 Sparks y 0.03 Sparks cada semana, solamente por entrar al juego. Luego se puede encontrar a Sparks buscando tesoros, Ten, tengo una serie de videos básicos de cómo buscar tesoros. También entren al barrio ahí en el Discord, donde los ayudamos a aprender a cazar tesoros. Luego también se pueden cazar tesoros uh, participando en eventos y se pueden rentar Sparks a otros jugadores. Los Sparks nunca se, se acaban. Una vez que se termina la construcción, no los regresan. Es lo bonito del Spark y también se pueden comprar Nada más que un Spark cuesta 460 dólares. Es muchísimo. La mayoría de mis Sparks me lo, es, me lo he ganado buscando tesoros, participando en eventos. A mí me dieron creo que 6 Sparks cuando los sacaron porque ya tenía yo tiempo en el juego. Es que compré algunos para hacer unos videos, pero la mayoría los he buscado, los he encontrado buscando tesoros. Pero en fin. Tengo un video también hablando de una... Un, el, lo que llaman el Aplan Spark Exchange que es una página es una meta venture donde pues, se pueden rentar Sparks hay diferentes maneras de rentar Sparks ustedes pueden entrar al, al barrio y decir tengo dos Sparks que puedo rentar dicen el precio y tal vez alguien los les acepte pero en fin ahorita la última vez que revisé el precio de Spark está a 12 UPEX por horas verdad a los jugadores nuevos si, si llegan a, nubi, a subir de nivel de uplander a visit, no de visitante a uplander durante la semana de sparks les van a dar 06 sparks creo que si suben de nivel fuera de la semana de sparks no les dan sparks entonces si rentamos en sus puntos 06 sparks como jugadores nuevos a 12 upex la hora Tendríamos una ganancia por, de, por hora por, de .72 UPEX. Que al día de serían 17, al mes serían 518. No es nada, ¿verdad? Van bueno, a decir qué hago con 518. Como jugadores nuevos, créanme que 518 UPEX es una cantidad más o menos buena. Porque cada, cada poquito les va a ayudar. Especialmente si se ponen a participar en eventos gratis donde no se requiera... Uh, comprar nada y nos dan Sparks y si entran todos los días en un mes pueden llegar a tener hasta punto 10 Sparks si suben durante la semana de Sparks y se meten todos los días al juego y van a ganar punto Sparks cada semana mínimo entonces tal vez esto sería un poquito más grande luego ahora uh, digamos que tengan un Spark completo y el Spark está a 25 UPEX por hora. Una vez, lo más alto que ha llegado, familia, creo que ha sido como 70 UPEX al día. Digo, perdón, al, por hora. Pero simplemente con un Spark que lleguen a tener y lo renten a 25 UPEX por hora, al día sean 600, al mes sean 18 mil. Si no les interesa construir casas, pueden hacer eso. Yo como... Mi plan es rentar estos edificios en un futuro. Prefiero construir en el momento usando mis Sparks que rentarlos a un bajo precio. Estoy esperando que tal vez en el futuro la demanda de Sparks suba otra vez. No sea 50 y así ya puedo rentar mis Sparks para que saque una ganancia. Así es que digamos que tenga yo 21 Sparks ahorita y esta es esta. Uh, sección es la que pueden cambiar. Digamos que un día vuelvo a llegar a 50 UPEX la hora, el, el Spark. Tengo 21. Eso quiere decir que mi ganancia será por hora de 1,000 UPEX por hora. Quiere decir que por día ganaría yo 25,000. Por mes, 756,000. Si es que llego a rentar todos, si es que a llegar a 50 sparks a UPEX por hora. Ahora, creo, en mi opinión, es que los de Aplan nunca realmente tuvieron su plan, no fue de que hubiera un mercado secundario de Sparks hasta que ellos hicieran lo que le llamamos el exchange, el lugar donde podemos rentar estos Sparks. Los mismos jugadores, como siempre, fuimos los que decidimos hacer un mercado de este. De esta monedita, de este token. Entonces, al principio, porque había eventos de construcción en nodos, en el 2020, creo que no, 2021, verano del 2021, creo que fue el primero, estaban pagando a 3000, se rentaba más o menos a 3000, 3500 UPEX al día un Spark. Eso quiere decir que tal vez se rentaban que a 75. No. 120, sí, más o menos 150 UPEX la hora, sí, es lo que se pagaba más o menos en el verano de 2021, 150 UPEX la hora, porque cobraban como 3,000 UPEX, 3,500, vi que los jugadores estaban pagando 3,500 UPEX al día por un Spark, miren cuánto se podía ganar en un día, ahora esos tiempos familia ya no están así pero en fin tal vez en un, en un futuro se recupere el mercado del Spark no sabemos pero estén pendientes de esto ahora también lamentablemente cuando unos, cuando hacemos una construcción esa construcción no le añade ningún valor a nuestra propiedad para nada lo que hicieron los jugadores es sacar su propia fórmula y calcular cuánto valdría mi propiedad, cuánto subiría el valor de mi propiedad, al construir un tipo de construcción. Y todo depende de cómo esté el mercado secundario del, del Spark. Entonces, antes teníamos esta fórmula. Se calculaba con horas de Sparks que es el estas son estas aquí esta columna depende de qué tipo de construcción van a hacer estas son las horas de sparks se va a dividir entre, entre 24 horas y después se va, se va a multiplicar por el precio de un spark por día eso nos daría el valor adicional de la propiedad cuánto más le podemos añadir al valor de nuestra propiedad. Por ejemplo, el ejemplo era del, del stand House, que se requieren 950 Sparks, horas de Sparks para construirlas. Si lo dividimos entre 24 horas y lo dividimos por 1,000, que antes era el precio de lo que se pagaba por hora, a ver, 48, 47. Vamos a poner 48. Ok. Entonces, entonces si el el ahorita el mercado secundario de subiera estuviera 48 UPEX por hora, eso nos daría mil UPEX ah, por día. Ah, no, miren, perdón. Me confundí ahí. Es esto. 10. Ah, perdón, es que aquí tengo el 21. Así ah, seré inmenso. Con razón no me salían las cuentas. 50, 45. Ahí está. Pongámoslo así. Si sí, sí, el mercado secundario está a 45 UPEX por hora, teníamos un Spark. Eso nos da aproximadamente a 1,000 UPEX por día. Uh -huh. Aquí es como se va a hacer el cálculo. Eso quiere decir que pagaríamos más o menos aproximadamente 39,000 UPEX 39,500 UPEX para poder Pagar por esta construcción. Es lo que pagaríamos para que se termine de construir esa, esa casita pequeña. Si, mi, si es mi propiedad, me costó 10,000 UPEX. Le voy a añadir esta cantidad. Eso quiere decir que el valor supuestamente de mi propiedad ahora sería de 49,583 UPEX. Pero digamos que ahorita el mercado secundario... Está a 12 UPEX por hora. Tengo un Spark. Esos son 288 UPEX al día lo que tengo que pagar. Vamos a hacer la cuenta. 950 50 entre 24 son 39.58 por 288, que es esta cantidad, ya no son 1,000. Eso me da un valor de 11,400 UPEX. Es lo que le invertí en sí a mi propiedad si nos basamos en el valor del Spark en el momento. Si 11,400 UPEX. Si mi propiedad me costó 10,000 UPEX, 10,000 más 11,400 son 21,400 UPEX. Eso sería el valor de mi propiedad. Puedo venderla a $21,400 o tal vez subirle un poquito más. Así es como ustedes tienen que calcular la venta de sus propiedades con construcción si es que deciden hacer ese tipo de inversión. Hay muchos jugadores que hay un jugador del campo muy bueno al principio con los Sparks empezó a, a construir casitas pequeñas en sus propiedades. Y las vendía entre 33 mil, 39 mil UPEX. Se tardaba, creo que se tardaba, ¿cuánto me dijo? Una semana y media, algo así. O 10 días. No, una semana, me dijo que se tardaba una semana en construir, sí, una semana en construir una casita. Y las vendía más o menos en 39 mil, 40 mil uh, UPEX al mes. Nada más en ventas así se graba 120 mil. Si le quitamos los fees, lo que le costó la propiedad, que se haya sacado unos 10 mil, perdón, 100 UPEX de ganancia al mes. Por seis meses son 600 mil. Entonces hay diferentes formas de sacarle ganancia a los Sparks. Lamentablemente ahorita el mercado secundario está muy bajo. Pero uh, de eso se trata este video, familia, ya. Hable como loco si solo hago el video, pero espero que esto les ayude un poquito. Como siempre, este video, digo, perdón, este documento lo voy a dejar allá en el disco del barrio, en la sala de tutoriales e info útil. Sí, ahí lo voy a poner para que le voy a hacer el ping para que lo vean ahí, para que a ver si les sirve de algo. Como les dije, en este documento solamente van a poder cambiar esta sección. Y aquí automáticamente con la fórmula les va a dar cuántos días se van a tardar dependiendo de la cantidad de sparks que le metan. Todo depende de que, te, que tengan, ¿verdad? Ah, y esto, para que hagan sus cálculos, aquí pueden cambiar esto y esto, para que puedan más o menos ver. ¿Cuánto ganarían al día, al mes, por hora, uh, si deciden rentar sus Sparks? Así es que espero que este video les ayude, familia. Muchísima suerte si van a comprar adornos de río. Uh, vamos a ver rapidito. ¿Cómo? salgo de aquí, me salgo de aquí. Sí, no quiero estar aquí vamos a ver 1 hora 25 no ya valí una hora tal vez el townhouse compre Ah, miren, este sí lo va a comprar a tiempo small townhouse 2 el que quiero es oh, ah miren y soy uno de los primeros para el apartamento esto lo quería yo ese es el que buscaba yo 60 mil upex pero es que está 60 mil upex otra de mis metas y lo dije en el barrio el otro día. Es que ya no quiero gastar en, en exploradores, en adornos. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 20 millones de UPEX de valor neto. Y quiero tener mil propiedades. Es mi, es mi meta, no sé, en el sí, si, en los próximos tres meses. Uh, no sé si lo puedo hacer. Si dejo de comprar adornos exp y exploradores. Sí, pero no se sé familia, va a estar, va a estar crítico. Y si en un video les enseñé o durante la apertura de Río, tengo una propiedad donde según es el desfile. Aún los de habla no han dicho nada, pero no me sorprendería si hay un desfile aquí en, en Río. Porque se supone... Que aquí es donde está el carnaval. Aquí es donde pasa el carnaval. Quise comprar propiedades aquí. Y miren construí un apartamento aquí para adornarlo. Ahora. Dije que yo voy a terminar el video y sigo hablando como loco. Mi. Mi estrategia. Es como se asociaron con los de la escuela de samba. Si realmente hacen aquí. El desfile en un futuro, no sé, o hacen algo y pasa por acá. Eso quiere decir que todas esas propiedades que están alrededor se van a, van a estar visibles durante el desfile. Si esto decido hacerlo un negocio, una meta venture, todo el mundo va a ver mi, mi edificio, mi, mi negocio. Porque recuerden, con los negocios salen los puntitos moraditos o los anaranjados. Quiere decir que hay un negocio ahí, ¿verdad? Entonces, eso, esa fue mi estrategia de comprar ahí. Quise comprar esta, pero me la ganaron. Pero afortunadamente compré esta. Uh, a ver. Vamos a hacerlo más grande. Para decir, pero ¿dónde está el carnaval? Aquí está, familia, aquí está. Y porque según que por aquí pasa el desfile. Miren. Ahí está el desfile. Y aquí está mi propiedad. Es esta. Por eso quería yo comprar ahí. A ver. A ver. Si hacen un desfile. En, anuncian esto en, en unos días. Y pase por ahí. El desfile por mi propiedad. Esto hará que suba de valor esta propiedad. Ah, la compré por 85 mil UPEX no sé pero en fin eso era mi estrategia y espero que pueda yo comprar esto dice que soy uno de los primeros me voy a gastar 60 mil UPEX pero para poder adornar mi edificio ahora sí familia mil disculpas empecé a hablar como loco como siempre no se les olvide dejar, dejar un like si les ayudó este video Uh, recuerden que cuando lleguemos a los 750 miembros vamos a regalar unas casitas en Porto y cuando por fin lleguemos a los mil miembros voy a regalar toda una colección azul latín, creo que creo que es de Tijuca con tres townhouses construidos familia construidos y es que suscríbanse al canal nos vemos Uh, en el desfile me imagino que van a tener desfile tienen que tener desfile de una vez lo estoy diciendo que creo que va a haber desfile y aquí entren vean a ver cómo se ve mi edificio con el adorno si es que llego a comprarlo menos de que pase algo y los esperamos en el barrio para que los ayudemos con cualquier cosita ahora sí familia muchísimas gracias por acompañarme que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.